pasen a nuestra habitación aquí en el Hotel Casino en Morelia, Michoacán, México. Para que nos ven de fuera, eh, nos quedamos en este hotel eh, que es un, más tradicional. Está enfrente a la Catedral de Morelia en el mero centro eh, y bueno, toda la, la estructura todo del hotel es como antiguo, está, está muy padre, los techos altos con madera y pues acabamos de, de llegar pero les queremos dar el tour entonces escogimos una habitación eh, doble eh, y nos llegan esta tiene su escritorio Ajá. entre las amenidades que tiene son sus aguas, su confeterita de eh, también aquí en este hotel este es el restaurante Blue Cocina Michoacana. Eh, este es uno de, los, ¿sí? uno de los mejores restaurantes. Vamos a ver a si podemos probar. ahí algo, es uno de los mejores restaurantes, eh, pues sobre todo por los ingredientes que usa, que son del estado de Michoacán. A ver si, si tenemos la oportunidad de ir y probar. A ver si está bueno. Aquí tiene su. Su aire, bueno, no se le su ventilador. Eh, ahorita está bien la temperatura. Un poco, un poquito calor, pero está muy bien, hace frío. Lampadita. teléfono. Aquí te dicen que en esta temporada invernal cuentan con cobertores adicionales. Por unos. Mi eh, cuadro de y para o por, por, por, por. no sé si puede ser, pero no lo voy a Este es el baño, los tenemos aquí. El uh -huh. próximo si rápido es que tiene su regadera, toallas, eh, shampoo, jabón. Este hotel tenía muy buen ranking en booking, por eso no. lo elegimos. También, otro hotel en el que nos hemos quedado aquí ha sido La Misión y Hotel Alameda, pero este es el primero que, que le tomamos video para ustedes. Entonces, eh, y finalmente, es pues, la vista es como las habitaciones de enfrente, pero por esta, no sé, no, sé, no está muy cerca de, de la calle. Eso es bueno y malo porque no, no escuchamos el ruido, pero no la catedral. Eh, hoy es el descendido de la catedral en la tarde y vamos a ir a dar una vuelta al zócalo. Creo bueno, que no nos estar en la noche. Eh, vamos a hacer la prueba de escucho, como dice Alan por el mundo. Vamos a ver. Ay, está, está rico. Un poquito. duro, no, pero creo que vamos a dormir muy bien hoy. Bueno, vale. la seguimos informando desde Morelia, Michoacán. el hotel casino, general nos gustó mucho, eh, sobre todo su ubicación, eso es lo, lo mejor, porque estás a unos pasos de la catedral, de todo, entonces está muy bien, su restaurante, muy rico también, todo lo que nos sirvieron en el desayuno estuvo bastante bueno, la habitación, la recomendación es esta habitación de doble, porque ya vimos hay unas habitaciones eh, de cama matrimonial muy chiquitas, entonces queremos eh, que estas de dobles son las más grandes y están hasta el último, hasta el segundo piso arribita, pero bastante bien, o sea, son más tradicionales, están padres entonces, para que las pidan, la habitación la, la reservamos por booking.com y nos costó aproximadamente 900 pesos, la reservamos con 4 o 5 días de anticipación eh, ayer que vimos el precio ya estaba casi al triple entonces para que para como tip reserven antes de venir eh, hay y, wifi bueno la, ajá, más o menos la wifi no, a mí no me funcionó este, a mí no más, me o no, más o menos estaba más o menos hay estacionamiento pero ojo el estacionamiento no está aquí entonces se llevan y detrás de tu coche hasta eso, bueno, lo, traen, lo llevan, lo traen, pero tú no lo estacionas y no estás en vital, Hay un gimnasio que les debo las tomas porque no lo encontré no o estaba cerrado Pero se supone que hay gimnasio uh -huh. Y creo que esas eran las amenidades de, básicas del hotel Hay plancha, hay burro de planchar eso Si vienen alguna boda y eso Está la secadora, te dan el shampoo, la crema También si no traes cepillo de dientes, algunos te peine peines Te lo pueden dar sin costo eh, y bueno, básicamente eso está bastante bien. Estas habitaciones están alfombradas, pero no pasamos frío ni nada, todo, todo bien. Eh, y bueno, pues ya hay nuestra experiencia aquí, este, comparado con el Misión, el que está caladito, casi que pues, así de, este, de pared con pared. El Misión también está muy padre. Lo que me gusta de ahí es que la, la decoración interior del hotel está, está muy bonita. tienen... Mural, un cuadro bien, bueno, una pintura muy padre. Bueno, es mural, no es pintura. Mural muy padre. Este, y, pero el restaurante de aquí sí vale mucho la pena, la verdad. Y también nos, una vez nos tocó estar en el Alameda, ese sí. Alameda es, ¿Ese sí no nos gustó? No nos gustó. Misión Ahí. y este, pues yo creo que hay más o menos, ¿no? Sí, entonces, sí, y si lo reservan con tiempo, pueden obtener una buena tarifa. Y ya se queda en uno de los mejorcitos hoteles de, de Morel, adiós.